Vez, un elefante que vivía en la selva. Y el elefante era majestuoso. ¿Qué era qué? Sí, majestuoso quiere decir pues que era impresionante, ah, que era grande, grande, fuerte, y se sentía poderoso y claro, él lo sabía. Ah, fíjate si lo sabía, que cuando él pisaba, pam, pam, sus pisadas retumbaba toda la tierra. Y fíjate si retumbaba, que todos los animalitos que vivían en la selva por el camino por donde él pasaba, estaban muertitos de miedo. Totalmente, sobre todo una hormiga que estaba totalmente magullada por todo el Sí, Sí, magullada quiere decir pues que tenía moratones había roto un brazo no, no, llena de, de, de no. heridas por las pisadas del elefante la, la, y la, no una la, vez de la, y ella no hacía nada más que decirle cuidado elefante cuidado, cuidado no, no, no, y toma, otra y una y otra y otra y al final dijo tengo que hacer alguna cosa porque vamos a acabar mal y se quedó pensando se quedó pensando ¿Qué con pensó la hormiga? Eso es, eso es, eso es lo mejor que podía decir, totalmente. Vamos a pensar, dijo la hormiga, ¿cómo puedo yo pedir ayuda? ¿Quién me puede ayudar en, este, en esta situación? A ver, pues las hormigas, otras amigas hormigas, está claro. Uy, pero es que si no me escuchaban a mí, porque había mucha distancia entre mi voz, y en la oreja del elefante, yo creo que pasará lo mismo. Sí, sí, sí, será muy, sí. muy, no, no, no. Hay que pensar otra cosa. No. ¿Quién más me puede ayudar? Otro elefante, que ¿También? se lo diga al claro. elefante. Está clarísimo, está clarísimo. Eh, pe, pe, pero yo creo que, que, que pasará lo mismo, porque si no me escucha un elefante, porque no llega la voz hasta arriba, no me va a escuchar el otro. Es verdad. No, no, no, no hay que pensar más No, no, no. O, A ver, ¿quién más ¿Quién nos puede ayudar? Ha de ser alguien que esté en el suelo Y que pueda subir hasta la oreja del elefante Así subir, ¿sabes? Subir hasta allí arriba y, y, y a ver Alguien que pueda volar Eso, el suelo. Es. Y pueda ir y volando voy. hasta la oreja del elefante El pájaro eso es está clarísimo el así pájaro. que la hormiga le contó al pájaro lo que estaba pasando para que el pájaro se lo pudiera contar el elefante y el pájaro le dijo claro que te voy a ayudar y tanto que sí y el pájaro se fue volando hasta la oreja del elefante señor elefante dímelo sabe lo que está pasando no pues que cuando usted pisa por este camino de la selva, ¿sabe qué ocurre? Que en el suelo están viviendo muchas familias. Y usted, sin darse cuenta, los está pisando a todos. Nunca nadie me ha dicho eso, nunca. Yo, cuando paso, todos se abartan. Ya lo saben que llego yo. ¿Ya? Esto me hace pensar. Sí, porque todos están viviendo en la selva. Todos tienen derecho a vivir en la selva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué harías tú? ¿Qué se os ocurre?